Hola. ¿Quieres estar más seguro en Internet? Pues quédate dos minutos y aprenderás lo básico. ¿Qué es un antivirus? Es un programa que nos protege de amenazas en nuestro ordenador, como programas que nos quitan nuestros archivos, nos los borran... ...o controlan lo que hacemos. Incluso pueden estropeárnoslo. ¡Ten mucho cuidado! ¿Qué es un firewall? Es un programa que controla qué conexiones entran y salen de nuestro ordenador. Podemos permitir ciertos programas, pero hay que tener especial cuidado con los que no conocemos y nos piden permiso de acceso a nuestro ordenador. Si no conoces el programa que te pide permiso, no se lo des, si no podrá conectarse cuando quiera. Aunque un antivirus te protege de la mayoría de amenazas en Internet, deberías tener cuidado con los sitios que visitas, ya que pueden contener virus. Ten cuidado también con las páginas que tienen problemas de seguridad, lo mejor es volver atrás. Muchas páginas contienen publicidad subliminal, intenta identificar qué es contenido y qué es publicidad. Seguramente gran parte del día utilizas tu móvil para hablar con tus amigos, visitar redes sociales o páginas web. Con el gran aumento del uso del móvil para navegar por internet, han incrementado los virus dirigidos a los teléfonos. Por eso también es recomendable protegerse con un antivirus. Es muy sencillo, descarga uno del mercado de aplicaciones, ábrelo y sigue los pasos.